vuelve al equipo de los solteros así que las chicas que me preguntaban le pueden escribir a su Instagram. Primicia de Ángel de Brito Ángel de Brito es uno de los periodistas mejor informados de Argentina y sabe cómo enterarse de noticias que otros colegas nunca pueden obtener a tiempo. Por ese motivo, seguramente, su programa Los Ángeles de la Mañana es uno de los más vistos de la televisión argentina y no para de acumular reconocimientos y propuestas para ampliar su horario original y ocupar una franja más extensa que le permita al 13 superar a Telefe. Por supuesto. Una de las grandes fuentes de información del conductor es su participación en el Bailando por un Sueño ya que, al estar en uno de los programas más vistos de Argentina, lleno de estrellas, se entera de rumores a los que, de otra forma, no tendría acceso de manera tan rápido, incluyendo quién se puso de novio con quién, quién se peleó con quién y, lo más importante, qué sucede en la vida sentimental de Laurita Fernández. Pero, más allá de eso, también es cierto que existe una vida fuera del show de Marcelo Tinelli, por eso, con mucha picardía, Ángel lanzó una frase enigmática, hoy, en su programa, diciendo que uno de los hombres más codiciados de Argentina, un galán todoterreno, menor de 30 años. Había terminado su relación con su novia justo en el momento en el que todos pensaban que ya estaba listo para dar el siguiente paso y casarse. El periodista, que brilla como conductor junto a Mariana Fabiani a la tarde, tiene su propio programa de política en todo Noticias, TN, a la noche y trabaja todas las mañanas, ni más ni menos… Que con Jorge Lanata en la radio, es considerado todo un galán y serían varias las famosas que, a lo largo de los años, se habrían interesado por su estado civil con la esperanza de poder conquistarlo, los nombres incluirían a varias participantes del bailando. Ahora, Leo está soltero y Ángel de Brito fue muy directo al respecto. Confirmando una noticia que llevaba algún tiempo en las redes sociales, donde muchos cibernautas se sorprendían al ver que el joven llevaba semanas sin compartir fotos en Instagram junto a su simpática novia. El periodista que se separó hace un mes y ya no convive con su novia, terminó la relación, convivían juntos, es mi amigo Diego Leuco que vuelve al equipo de los solteros. Así que las chicas que siempre me preguntaban por él le pueden escribir a su Instagram. Lo decidieron de común acuerdo y terminó la pareja. Les mando un beso a Diego y a Dani.